Los incidentes en Turquía eh, son producto de una serie de inconformidades que existe dentro de la institucionalidad turca frente al gobierno de Erdogan. Erdogan es un presidente que lleva tres periodos en el poder, que se ha extendido muchísimo tiempo el, eh, dentro del mandato del gobierno turco y que ha incurrido en una serie de excesos, que ha sido acusado por una serie de excesos, corrupción administrativa y abusos de poder. Eh, también se habla de violaciones a los derechos humanos, sobre todo por pueblos, por pueblos eh, dentro del, del Estado turco, en este caso los kurdos. Eh, y eh, también es importante entender que eh, Erdogan eh, desde hace un año hacia acá ha tenido una proximidad o una islamización mucho más fuerte de su gobierno en las instituciones. Y eso es súper importante de entender. ¿Por qué? Porque Turquía es el único estado musulmán que es absoluta y completamente laico. Quiere decir que eh, la fe musulmana no tiene nada que ver con la administración del estado. Esto viene desde 1922, frente a la refundación del estado turco, con Ataturk, cuando cae el imperio otomano y se eh, erige el Estado de moderno de Turquía con Ataturk, que fue el encargado de la modernización turca. Eh, toda esta serie de <coughs> desavenencias, de desacuerdos, ha generado muchísimo eh, rechazo a las políticas de Erdogan, de las personas, de los ciudadanos turcos y también por parte de los militares eh, en Turquía. Turquía es un Estado estratégico, eh, es un estado que está en la mitad del Próximo Oriente, del Próximo Oriente. Eh, es un estado de vital importancia para los intereses europeos, que garantiza estabilidad eh, para Europa, es un enclave importantísimo dentro de la geopolítica porque está limitando eh, con los países musulmanes, al norte tiene a, <coughs> a Rusia, y... Eh, está en las puertas del Mediterráneo, es un enclave vital para la geopolítica eh, mundial. Eh, Turquía está en una zona muy complicada, existen más eh, de cinco fracciones del Islam presentes en Turquía, eh, me refiero a, a pesar de que Turquía es un estado sunita, Sí, es un estado laico que profesa el, el Islam sunita Existen también facciones eh, wahhabíes, existen también minorías chiíes Existen minorías eh, salaf, de, que practican el salafismo por la cercanía con Arabia Saudita Entonces existen minorías también que están reivindicando eh, su soberanía, su reivindicación como Estado, en el caso de los kurdos que están reivindicando el Kurdistán. Entonces eso genera también muchísimos, eh, in, es un crisol de, de problemas conjuntos que hay que tomar muy eh, articuladamente para entender en realidad la dimensión del problema turco, porque para entender la, lo, lo que es Turquía en este momento hay que entender la historia de Turquía, ¿sí? ¿Cómo se formó el Estado turco y qué facciones existen en Turquía?